Continuando con el módulo de inversores, vamos a hablar de algunas técnicas de modulación. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces arranquemos con la modulación sinusoidal de ancho de pulso, USPWM. Esta modulación se utiliza una señal sinusoidal de referencia, pero con una portadora vamos a obtener una modificación de la onda tradicional triangular con la finalidad de disminuir el número de conmutaciones del puente inversor y por tanto sus pérdidas. La portadora que se utiliza varía con un diente de sierra en los extremos de cada semiciclo de referencia que corresponde a la zona donde varía más rápidamente la sinusoidal, mientras que en la cresta se mantiene como un pulso cuadrado. La modulación por diente de sierra se aplica en los siguientes rangos, de 0 a pi tercios, de 2 pi tercios a 4 pi tercios y de 5 pi tercios a 2 pi. En el rango de pi tercios y 2 pi tercios y el de 4 pi tercios a 5 pi tercios, la portadora es un pulso cuadrado. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a ver qué características nos da este esquema de Portadora. Entonces esta modulación disminuye el número de conmutaciones del puente, debido a que tenemos una zona donde no va a conmutar el puente, lo cual reduce las pérdidas por efecto de conmutación. También aumenta el valor efectivo total de la fundamental de tensión cuando lo comparamos con la PWM clásica y disminuye la distorsión armónica total generada por el puente convertidor. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde MA es igual a 1. Lo podemos ver porque ambas amplitudes son iguales. Y el índice de modulación de frecuencia corresponde a 12. A fin de poder, al final de este tema y del siguiente, poder comparar los distintos esquemas de modulación que vamos a presentar a lo largo de este tema y del siguiente. Entonces, mismo principio. Si la portadora... Está por encima de la referencia Producimos pulso Si no, cero En el caso de una modulación unipolar En el caso de una modulación bipolar La tensión en sentido contrario Si vemos el contenido armónico Tenemos un alto contenido fundamental Cercano al 0,9 Recuerden que nuestro índice de modulación de amplitud Es 1 Y tenemos armónicas de bajo orden me van a decir por qué aparece armónico de tercer orden. Recuerden que esta modulación la estamos haciendo para puentes monofásicos. Por eso es que aparecen los múltiplos de 3 en los distintos temas que vamos a ver. Si la modulación fuera trifásica, no aparecerían los múltiplos de 3. Entonces podemos ver un contenido armónico menor al índice de modulación, que en nuestro caso era 12. Fíjense que aparece la armónica 11 y la armónica 13, ya lo comentábamos en el tema pasado, MF más menos 1. Entonces tenemos la modulación trapezoidal como siguiente técnica. En este caso vamos a cambiar la referencia de una onda sinusoidal a una onda trapezoidal. Entonces en este caso la onda de referencia es un trapezoide, esta onda se construye a partir de una señal triangular recortada a partir de una amplitud específica que puede ser ajustada entonces vemos las dos expresiones igual MA lo vamos a ir considerando 1 y MF igual a 12 y podemos ver la salida tanto para la modulación unipolar como la salida para la modulación bipolar si vemos el contenido armónico nuevamente aparece fundamental tercera, quinta, séptima novena Y nuevamente el índice de modulación más menos 1. Podemos ver que es un poco menor el contenido armónico a la otra modulación que presentamos anteriormente. Siguiendo con los esquemas de modulación tenemos la inyección por inyección de armónico. Donde vamos a utilizar una referencia que tiene fundamental, tercera y novena. Recordemos que estamos haciendo modulación de, de inversores monofásicos. Entonces tenemos en azul la forma de onda que genera la ecuación que está encerrada en el recuadro y tenemos cómo sería la modulación unipolar y cómo sería la modulación bipolar en este caso. Su contenido armónico, vemos la fundamental, recuerden que el índice de modulación de amplitud es 1 y el de frecuencia 12. Armónica en la tercera, en la séptima, en la novena, en la onceava y en armónica trece, más o menos, uno del índice de modulación. Con esto culminamos esta primera parte de modulación, donde vimos la modulación SPWM, donde modifiqué la portadora. Y después vimos la modulación trapezoidal y por inyección de armónico. Donde se modifica es la onda de referencia. En el próximo módulo seguiremos viendo distintos esquemas de modulación para inversores modu monofásicos. Estos esquemas de modulación se pueden implementar también en los inversores trifásicos. Gracias por su atención.